Bien, gracias amado yerjan hey. y amables televidentes. Yo he enviado a la tabla a, a producción la imagen con la invitación que hace la diócesis de San Francisco de Macorís, pidiendo a la población eh, primero el regocijo de invitar. A la población de San Francisco de Macorís, sobre todo a la diócesis de San Francisco que abarca hasta Samaná, Río San Juan, toda esta parte de Nagua y demás municipios, este sábado 24, a la consagración episcopal de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, que. Este fin de semana recibe de la mano de Monseñor Fausto Mejía el mando como pastor de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Eh, Monseñor Alfredo de la Cruz, hombre preparado, de académico, es, eh, es de nosotros, de acá, es eh, de Nagua, en realidad. Eh, sí. Eh, de. ¿Cómo que se llama? Hay así? un. Eh, por ahí, por Cabrera. En las gordas. Creo de, las de las gordas gorda. de Nagua. Rector de la, de la Pucamayma, Actualmente. Sí, eso te lo dice todo. Primero de la UCNE. De la UCNE y luego de la Y fue la quien Pucamaima. sustituyera a Agripino Núñez sí. en la Pucamayma. Cuatro años y duró cinco ahí. Y, y duró cinco eh, y hoy será quien dirija la diócesis de San Francisco de Macorís. La iglesia católica se regocija en invitar a la población de San Francisco, porque aquí está la sede de, de esta jurisdicción eh, eclesiástica y de hecho la va a dirigir el, el sacerdote hoy monseñor eh, Alfredo de la Cruz, a quien deseamos todos los parabienes y lo mejor, y sobre todo reconocer en Monseñor Fausto, también un hombre de mucha preparación, académicos que tuvo, eh, fue, vino, no, lo traímos de La Vega, de Eucatesi, era el rector de Eucatesi. Yo recuerdo que cuando hicimos... Pero yo siento que nunca se integró a la sociedad franco -macorizana. De verdad. Siento eso. Quizá porque... Salir de, montarse en los zapatos de Monseñor Jesús María de Jesús. Muñoz. era difícil. muy eh, tenía era una muy incidencia difícil. y una larga vida. Eh, ahora emérito también como él, porque Fausto Mejía, eh, obispo emérito. Entonces, ya nosotros eh, tendríamos este fin de semana un nuevo obispo. O tendremos Dios mediante un nuevo obispo que lo es... El, el Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, éxito, y allí estaremos, ya la comunidad de Maús estará sirviendo en una de, de las recepciones que tendrá para ese día la Iglesia Católica. En otro orden, y hablando de municipalidad, ciertamente que no debo dejar pasar la oportunidad de referirme y voy a utilizar la imagen que ha enviado Yerjan o que le han enviado a Yerjan para referirse de un tubo que posiblemente, digo yo, y me gustaría que no lo refrende el amigo que lo envió, si es el séptico o es el, ajá, el séptico de ese edificio. ¿Usted sabe por qué? Porque conforme se promueve la inversión en San Francisco de Macorís, y el desarrollo económico de la construcción, precisamente es el ayuntamiento la etapa primaria de la planificación y de la permisología para edificar en el municipio que sea. Cada municipio tiene que adaptarse a su propia realidad. San Francisco es una ciudad que pretende ser cosmopolita, una ciudad moderna, pero no deja de tener, y ahí vemos, una de las incongruencias e irresponsabilidades ciudadanas de que constructores solamente piensan en ellos y no respetan los espacios. Incluso, ese mínimamente tiene una acera. Muchos de ellos no dejan espacio para aceras y contenes se los roban todo para dárselo al parqueo de su, de su inversión. Yo digo que teniendo la necesidad y el dinero, y me presentan un apartamento, en un complejo de apartamento, valga la redundancia, que no tenga acera porque el constructor se la robó, porque es un robo lo que se hace. La casa que construye una marquesina con una... Con una rampa, es un irresponsable y un y un ladrón el que hace eso. Porque eso no es parte de su solar. Lo que aquí pasan cosas que no... Mira, por ejemplo, aquí hay un famoso centro médico que ocupó la acera, el techo del... El techo, o sea, la parte del... De, de, de espacio aéreo. espacio aéreo. Está sobre la acera peatonal. Entonces... O sea, yo vi un edificio que está justamente en la calle Ingeniero con Colón, que es una calle muy estrecha. El Ingeniero tiene la característica de aquella época de la colonia. Chequéalo, frente al, al tribunal de tierra de aquí. Pequeña, es españolizada. Es como, como la zona colonial de aquí. Y realmente ahí era que, que estaba el desarrollo. Están los Munet, están los Rizé, ¿verdad? Pues hicieron en la esquina un constructor que tiene mucho tiempo, que se ve que es un constructor que ha ido sobre la marcha edificando, edificando esa esquina. Pues hizo un vuelo de, esa, de ese tipo que dice Amado, que sobresale el espacio aéreo. Pues mira, tiene varios choques, parece de camiones altos sí. en los fulgones sí. y le ha dado... Al, al borde de ese espacio, que han buscado en el espacio aéreo aprovecharlo y ampliar su, su, su estructura. Y hay un ingeniero, Todo esa hay fase, un ingeniero amigo tuyo, amigo mío, uh -huh. a lo mejor compañero de estudio tuyo, yo no lo dudo, uh -huh. que le construyó un edificio a otro amigo mío y uh -huh. 12 parqueos le ofreció y nada más amigos eso. 12. 12 parqueos y nada más le puso siete nada más le puso siete ahí hay un pleito que está en los tribunales bueno, pues miren <coughs> señor pero el ayuntamiento mí. tiene culpa pero no toda la culpa la ha de tener el ayuntamiento cuando tú tienes una conciencia como constructor y como, y como dueño de tu dinero que le resta a la inversión y te conviertes en la caso mío que lo puedo describir todo ese tipo de construcción, con esas irresponsabilidades, con esos aprovechamientos, porque tú eres el dueño del solar, la acera no te pertenece, ni Viste. nos pertenece frente a nuestras casas. Yo no tengo una gran acera en mi casa, pero cuando yo pude comprar la casa que tengo, año 98 por allá, estaba así, yo no le hice más nada. Pero tú sí puedes evitar que alguien venga a ocupar esa acera. Aunque claro. Sea tuya, tuya. Claro. Porque yo tengo un paquete de Sina Huster que, que, que como, van, como frente a mi casa hay un, una sí. mata de laurel no, grande. Y, un, y una buena acera. Buscando la sombrita, entonces sí. me llenan esos de motores. Sí. Y yo lo que le digo es dejen el paso que la gente pase por ahí. No por, lo menos. Todo, por lo entonces, menos. Entonces, todo eso tiene que ser parte del ayuntamiento. Y no crean ustedes que yo no tengo conciencia de las necesidades que se presentan en solares pequeños, pues no se involucre si usted no amplía comprando al lado en hacer un edificio que no le cabe, porque eso serían maravillas de la construcción o de la arquitectura a expensa del costo de la ciudad. El peatón, las ciudades deben de tener aceras y contenes que canalicen las aguas en las lluvias y las aguas residuales de los mismos edificios y de las mismas casas. Esto es un asunto de, de comprendernos. El ayuntamiento, y esto es un mensaje para Siquio y para Danel de, de planeamiento urbano, no basta con, con aplicar multas. Las multas no significan permisos. La multa es... Sí, porque de una vez desde que le ponen... Ah, no, los yo guard... pagué mi multa. Ya yo pagué mi multa, es como si fuera un permiso. Exacto, como un Eso no es permiso. La multa es, de, es, el, es el agravio, es la falta que usted ha cometido y eso no resuelve la falta. Entonces tenemos que <risa> permanecer con la acera timada. Por eso es que hay necesita. que comprender qué son las multas en el ayuntamiento porque hay que demoler y hay que mandar a demoler. Un día aquí va a Tú pagas la multa por lo que hiciste y se te hace reconstruir claro. la verja y la echas hacia atrás. ¿Sí o no, amado? Así es, un día va a llegar un comunismo que nos rompa a todos y seguimos por donde vamos. Por dónde vamos, sí, a costa de, de, de qué, de aprovecharnos de la ciudad que no está vigilando y no está cumpliendo con su rol. En esta parte quiero advertirle a Siquio y al propio Daniel que deben emplearse con voluntad a que la construcción en el San Francisco que queremos verdaderamente tenga conciencia social de la inversión que el hecho de que usted quiera aumentar el parqueo no significa que le deben dar el permiso para construir donde no da para parqueo. Aquí hay una construcción que se hizo en La Sánchez con, con ingeniero en la misma esquina que se supone, y me confirmó el propio director de planeamiento urbano, que le habían dado para tres niveles porque no posee parqueo. Y han hecho cuatro piso. Han hecho cuatro pisos. Entonces nosotros tenemos que procurar que la administración del ayuntamiento deba modelar cumplimiento de la norma, interés por la planificación y el urbanismo en San Francisco de Macorís, porque en poco tiempo no tendremos por dónde caminar. En poco tiempo no tendremos parqueo porque todos estos edificios están trayendo habitaciones ahí, pero los vehículos no tienen dónde dejarlo, están usando las calles. Los parqueos que se pueden utilizar en las calles tienen una concepción de la ciudad circulante, incluyendo aquellos que se creen que porque tienen un negocio en el frente es dueño de un parqueo. No, usted no es dueño de nada fuera de su solar y de su local. Eso es de la ciudad y debemos respetar. Si queremos una ciudad organizada, todos debemos poner un granito de arena. Pero el esfuerzo mayor está llamado a hacerlo el ayuntamiento como corrector o como rector de la construcción en el San Francisco que, que aspiramos. Llegará el momento en que nosotros tengamos una alcaldía responsable, que someta a los infractores, que someta a quienes se aprovechan de los espacios públicos y que le cueste un costo en su condena, pero también que demuelan sus construcciones cuando son hechas de forma eh, aviesa e incorrecta. Eso espero y estimo. Y tenemos que ir construyendo una conciencia ciudadana, pero sobre todo una conciencia municipalista en San Francisco, si queremos ver futuro en nuestra ciudad. Bien, gracias.